que no sonría tanto como ustedes ¿Y quinto ¿qué va a aumento del pan en lo que va del año esto eh, es lo que ha informado la cámara de empresarios panaderos de la provincia de Mendoza, rige desde hoy es de alrededor del 10% el incremento y vamos a repasar cómo han quedado los precios entonces para que todos sepan con lo que se Van a encontrar a partir de ahora mismo. Hay algunos bolsillos que lo pueden pagar y otros no tanto. ¿Qué llevas mañana? Cada político? vez son menos, Sergio, los que pueden pagar. Pan por kilo. Antes 360 pesos, ahora 390. Las tortitas por docena. Antes 590 pesos. A partir de hoy 650 pesos. Y fíjense esto, facturas comunes. La docena pasó... De 870 a 960 pesos. Casi mil pesos. Necesitan mil pesos para una docena de facturas, que son no, las, comunes. las comunes. Ni hablar eso por ahí que nos tienta, que está relleno con dulce de leche, crema pastelera y todo lo demás. Lo que pasa es que han subido mucho los insumos, Marisol, también. Muchísimo. Bueno. Hay eh, un problema que es el de siempre, que tiene que ver con la inflación, suben los insumos, porque la inflación la... no para, eso se traslada a los insumos y bueno, el panadero dice, lo tengo que llevar al mostrador. Ha subido el precio de los colorantes, las cerezas, las cremas, las levaduras, las premezclas, los lácteos, el azúcar... Pero además hay un problema importante, no está llegando la harina subsidiada. La bolsa de 25 kilos que deberían conseguir los panaderos a entre 1920 y 1950 pesos no llega. Entonces, ¿saben a cuánto pagan la bolsa de 25 kilos? A más de 3.000 pesos, dicen. La pregunta del millón es si en algún momento llegó y se normalizó el tema de la harina subsidiada. Siempre Porque siempre fue a la cuenta gotas. retaseado, a cuenta poca gotas. cantidad de bolsas. Algunas, algunas empresas grandes la vendían, otras no. ¿Vieron el dicho? Dice, eh, nunca mal y pronto, como es tarde mal, y pronto? tarde mal y pronto. Bueno, esto fue como nunca, tarde. Poco, se, se varió todo, poco. Descaso, sí. eh, la verdad es que, recuerden ustedes, cuando se hace el acuerdo por eh, la harina subsidiada, no llegaba, no llegaba, no llegaba. La queja de los panaderos era esa. Después llegó, pero. No cuenta, era para todos. A cuentagota. Y hubo un problema mayor, que recuerdo lo contó Marcela Navarro en un móvil en vivo, el traslado. Porque vos tenías que ir a buscar la bolsa de harina a la empresa y mucha gente no tenía camioneta o no tenía un vehículo para ir a buscarla. No right. la podías trasladar en bicicleta ni moto a la bolsa de harina. Exactamente. Bueno, este es el problema. Eh, decimos, la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza ha sugerido estos nuevos precios a partir de hoy. Recuerden ustedes que también hay una asociación de panaderos. Esa hace un tiempito informó un incremento que también dábamos a conocer en este noticiero. Bueno, ahora le tocó a la Cámara muchas panaderías eh, que están agrupadas allí, entonces se van a regir por esta nueva lista.